Ejercicios militares a gran escala realiza Estados Unidos e Israel como un mensaje al gobierno persa sobre sus capacidades militares. Alemania no decide sobre su envío de tanques el Leopard. OTAN advierte que es necesario un envío de ayuda militar porque no creen que los planes de Rusia para controlar a Ucrania hayan cambiado. Lo más importante es que no tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado sus objetivos. Quiere controlar Ucrania y planea nuevas ofensivas. New Representante adjunto de Rusia en la ONU advierte que Occidente aún no ha pasado las líneas más rojas en el conflicto con Ucrania presidente de Serbia, Alexander Vučić ha dicho recientemente que Europa está de facto en guerra y da apreciaciones de cómo presiona Occidente para que cambie su postura en medio del conflicto de Rusia con Ucrania. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Estas son las noticias de hoy. Estados Unidos e Israel inician sus ejercicios militares más significativos como un mensaje para Irán. Este lunes, según la información de Hispan TV, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel iniciaron los ejercicios conjuntos más significativos de su historia, con los cuales se proponen además enviar a Irán un mensaje sobre sus capacidades militares, afirmó un alto funcionario de la defensa del país del norte. Creo que esta escalada de ejercicios es relevante para mantener una amplia gama de escenarios e Irán puede sacar ciertas inferencias de eso, dijo el funcionario cuyo nombre no ha sido proporcionado. No me sorprendería si Irán, ya sabe, usted ve la escalada en la naturaleza de las actividades y entiende lo que nosotros somos capaces de hacer aseguró según sus palabras se trata del simulacro más significativo entre Estados Unidos e Israel hasta la fecha realmente no podemos encontrar otro que se le acerque sostuvo precisando que cerca de 6.500 efectivos estadounidenses participan en las maniobras así como más de 1.100 israelíes en los ejercicios militares denominados Juniper o AK-23 que incluye el despliegue de 142 aviones de ellos 100 son del ejército del norte el norte entre los que se cuentan 45 casas, cuatro bombarderos, cuatro aviones de combate y dos drones que volarán junto a 42 aviones israelíes. Además, un total de 12 buques de guerra también forman parte del simulacro. Los informes indican que durante las maniobras con fuego real se gastarán cerca de 180.000 libras, es decir, unos 81.646 kilogramos de municiones y el norte empleará cuatro lanzacohetes HIMARS, bombas guiadas por láser y misiles de crucero furtivos. Esta es una señal de que continuamos respaldando a Israel. En un momento en el que hay Mucha turbulencia y e inestabilidad en la región, señaló el funcionario. Por su parte, el general Michael Eric Curilla, jefe del Comando Central de Estados Unidos, la CETCOM, declaró que Juniper OAK es un ejercicio conjunto combinado de todos los dominios que mejora la interoperabilidad en tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio con nuestros socios. Mejora nuestra capacidad para responder a contingencias y subraya nuestro compromiso con Oriente Medio. Este tipo de ejercicios que el CETCOM realiza habitualmente con nuestros socios se desarrolla con la interoperabilidad entre las fuerzas militares aumentando capacidades militares e importantes para la seguridad y estabilidad de la región remarcó el funcionario militar del pentágono en redes muchos hablan que la posible entrega de los leopard 2 de alemania los tanques de guerra y la alianza la entrega de estos tanques a Ucrania podría desencadenar una escalada del conflicto o, por lo menos, eso es lo que había dado a entender la portavoz de la Cancillería María Zakharova recientemente sobre el contexto de la reunión fallida de la OTAN y la presión que ejerce el Norte sobre su homólogo alemán Olaf Scholz para entregar los tanques. De Alemania al ejército de Zelensky y así proseguir la lucha con las tropas rusas. Pues todo indica que el funcionario en esta misma línea de Sakharova se ha referido recientemente aduciendo que Occidente aún no ha cruzado las llamadas líneas rojas o las líneas más rojas. Según el funcionario Dmitry Poniansky, ha dicho recientemente que cuando se trata de una potencia nuclear como Rusia, es necesario calcular todas las posibilidades antes de que se produzca una escalada. Son las palabras que ha dicho el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poniansky, en las últimas horas. Lo cierto, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo, es que la más reciente información que tenemos es que la OTAN está presionando para que Alemania acceda a dar la autorización para la entrega de los Leopard 2, pero está pendiente, más sí, al parecer. Eh, la alianza está dispuesta por lo menos de esto es lo que deja entrever la declaración de, del ministro de la defensa de Alemania Pistorius En reunión con el director de la OTAN ha dicho que los países antes de enviar los tanques deberían primero pues capacitar a las unidades ucranianas para el manejo de los mismos Esto fue lo que dijo en las últimas horas He animado expresamente a los países socios que cuentan con tanques Leopard listos para despliegue a que entrenen a las fuerzas ucranianas en esos tanques. El mismo director de la OTAN, James Stoltenberg, ha dicho que la alianza no tiene evidencia de que el líder del Kremlin haya cambiado sus objetivos con Ucrania, así lo destacó a los medios recientemente. El ministro alemán de Defensa aseguró que la decisión podría ser inminente, un mensaje que fue destacado por el secretario general de la OTAN, quien destacó que el tiempo apremia.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 El Kremlin recientemente le respondió a la OTAN advirtiendo que la entrega de los leopardos no trae nada bueno para el futuro de las relaciones entre Alemania y la Federación. En las últimas horas el jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia en la operación militar en Ucrania Valery Gerasimov recientemente ha enviado un mensaje claro a la OTAN aduciendo que la expansión de la OTAN y la guerra híbrida en Ucrania suponen una grave amenaza militar para la Federación fueron las palabras del general Valery Gerasimov recientemente dadas a los medios El Davos y justifica el desarrollo y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Rusas con fines prácticos para garantizar la defensa estatal y podría ser ajustado cuando existan más amplias para la seguridad militar de Rusia, lo que ha aseverado el funcionario militar de la Federación. En las últimas horas, el presidente de Serbia, Alexander Bucic, ha dado declaraciones impactantes a los medios internacionales y ha dicho que Europa actualmente está de facto en guerra. Según lo dice RT, denuncia que el presidente Alexander Bucic ha dicho que desde el norte han tomado el tema de Kosovo para presionar a Belgrado por su postura en el conflicto ucraniano. Estas fueron las más recientes declaraciones de Alexander Bucic. Europa se encuentra en estado de guerra, sea como sea, digan lo que digan, no hay más tolerancia y quieran en su patio trasero y los Balcanes Occidentales y por supuesto el territorio de Serbia en su patio trasero, como ellos quieran que sea. Bucic ha dicho que Occidente está presionando a Belgrado con cancelar las inversiones e introducir sanciones si Belgrado no acepta un plan elaborado bajo el liderazgo de Francia y Alemania. Serbia no firmó ningún documento y esto indica que Bucic ha dicho que sus propuestas no fueron escuchadas y está siendo obligado al aislamiento del país y la integración de Kosovo a la OTAN. Rusia y Siria reactivan base en Alepo para frenar a de Israel, Rusia y Siria reactivaron la base jirak en Alepo. La información de medios orientales dicen que estas dos naciones han reactivado eh, Rusia y el gobierno sirio con el apoyo de la federación han restaurado la base militar de al situada al oeste de Alepo en el norte de Siria cerrada desde 2014. Según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia dice que el despliegue conjunto de aviones de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y de la Fuerza Aérea de Siria y el Aeródromo de Yirak permite proteger la frontera y garantizar la de la población de las regiones del norte y el noreste de Siria, informó el lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia en un comunicado. La ceremonia de la reapertura de la base tuvo un desfile militar que vio la participación de las fuerzas rusas y la presencia de aviones de combate y helicópteros. La importancia de la base al Dash había tomado el control de esta pequeña base en 2014, pero en mayo del 2017 dicha instalación fue reconquistada por las fuerzas de Damasco. Tras su retoma, los militares sirios y rusos instalaron equipos necesarios y restablecieron la pista de aterrizaje que es apta para todo tipo de aviones. Aviones, el aeródromo, según la información por la ubicación, goza de un alto valor estratégico ya que por esta época a distancia de las zonas debajo del control de los grupos terroristas están en Siria y los aviones sirios se despegan desde ahí tendrán que recorrer distancia más corta lo que les permitirá reaccionar con mayor rapidez y a la vez ahorrar combustible. Disuadir a Israel dicen los medios afiliados al gobierno sirio es lo que están especulando las operaciones conjuntas de Siria y Rusia para reactivar dicho aeropuerto que busca mejorar la capacidad militar de las fuerzas sirias ante las circunstancias ante las incursiones israelíes por eso Rusia despliega los sistemas de defensa aérea Buk y Pansir dentro del aeropuerto y con estos sistemas tanto tanto Rusia como Siria pretenden disuadir los aviones de ocupación israelí, ya que solo durante el 2022 Israel llevó a cabo 34 prisiones aéreas contra el territorio sirio. Por lo pronto estas son las noticias en este bloque informativo. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Los invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal. nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y los invitamos a que nos ayuden a darle cobertura al video dándole la manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. La mejor información internacional.